Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Crescante. Vamos a platicar un poco acerca de la interacción que se puede dar entre el software de SOLIDWORKS y Mastercam como una especie de integración eh, de lo que es la parte de el CAD con el CAM. ¿no? En este caso, con dos softwares en particular, SOLIDWORKS y Mastercam. ¿no? Para ello, te, te tengo de referencia esta figura que ya realicé con antelación, si estás interesado simplemente ponme un comentario de que el video te llamó la atención y te envío directamente eh, a tu correo la pieza para que puedas trabajar este pequeño ejercicio introductorio hacia esta interacción entre los dos softwares eh, para ello te voy a pedir de favor que simplemente le pongas aquí guardar como porque la pieza yo ya la guardé entonces le voy a poner guardar como y voy a buscar ponerle a ese guardar como le voy a poner que sea una pieza IGES. Voy a buscar la terminación IGES. No la encuentro, ya la encontré aquí. Le doy IGES. Y le voy a poner que sea la pieza 1B. 1B. La variante 1B. Y voy a buscar ponerla en una carpeta que se llama diseño de mecanismos en mi caso. Y le voy a poner 1B. Me dice que si la quiero reemplazar, le digo que sí. Y lo reemplazo. Si te, salga un, si te sale algún mensaje que diga todo, exportar todos los sólidos, etcétera, Sí. Este código es un código genérico de archivo que va a poder leer Mastercam fácilmente. Entonces, esta es una manera de hacerlo. Y aquí le pongo ya stop shirt y me paso al eh, software de Mastercam. Y aquí tenemos Mastercam. Y bueno, simplemente abrimos el archivo que es un archivo nuevo, y busco eh, la carpeta correspondiente, que yo les dije que en mi caso se llama diseño de mecanismos, ya que tengo esta parte de diseño de mecanismos, simplemente me voy a pieza 1B, Mastercam, y coloco mi pieza, y como tú puedes observar ya la pieza se quedó colocada en eh, el área, de que podríamos decir como el área de modelado en SolidWorks, con el Crawl Ball voy a rotar un poco la pieza para que la puedas ver de esta manera. Te darás cuenta que el eje Z está en esta dirección y tú lo quieres hacia abajo. Entonces hay que reposicionar. ¿Cómo reposicionamos? Nos vamos a la opción de transformar. Seleccionamos dinámica. Abrimos una selección que abarque toda la pieza. Haces un poquito más chiquita si quieres ahí se seleccionó toda la pieza vamos a, con los botones del teclado izquierda o derecha lo posiciono un poco más hacia la, eh, el centro y mi origen lo voy a colocar en, este, en esta esquina normalmente en las esquinas es cuando funciona y le voy a mover hacia 90 grados ahí estoy en 90 grados y el eje Z queda hacia abajo y simplemente le doy a aceptar de tal manera que ahora mi vista, cuando yo eh, la tenga en isométrico, pues simplemente se va a colocar en la posición que yo requiero, que es en, en esta posición. Ahora los ejes, por ejemplo, los ejes, si, si no los estás viendo como yo, simplemente te metes a la pestaña de vista, le pones mostrar ejes y van a aparecer. En mi caso, los ejes están colocados en esta esquina. No creo que sea eh, motivo para moverlos, pero si estuvieran a la mitad o estuvieran por algún otro lado, pues sí sería bueno moverlos y le tendrías que poner tras, eh, formar y simplemente le vas a poner ahí Mover a origen. ¿no? Y el origen le pondrías en esta esquina, por ejemplo, y ahí quedarían los ejes. ¿no? En nuestro caso, pues simplemente yo ya no necesito mover esos ejes. En tu caso, sí pues tendrías que de esta esquina a reposicionarlos. Esta es la manera que nosotros ya tenemos nuestra eh, pieza colocada en este como setup o cero máquina. De ahí simplemente, este, eh, pues ya nos iríamos en, en un entorno, vamos a ver, mover origen. si quisieras pues simplemente ahí está la esquina si fuera otra esquina bueno pues nos tenemos que ir a esa esquina pero en este caso creo que ahí está bien ¿no? colocado de tal manera que bueno ya lo tenemos vámonos ahora a la opción de máquina la máquina, la que máquina que vamos a usar es la fresadora y es predeterminado la máquina predeterminada y ya que tenemos la máquina predeterminada nos vamos a ir a la parte de propiedades y la parte de propiedades nos da la parte de la configuración del tocho el tocho es pues la pieza burda sin maquinar que vamos a utilizar y para eso vamos a poner una caja envolvente y abrimos una caja envolvente envolvente que nos atraviese toda la pieza, ahí no quedó bien, entonces vamos a hacerlo más chiquita, y a esto sí, ya está la caja envolvente ahí, le ponemos finalizar selección, finalizar selección, y ahí podemos observar ya el tocho, si yo quisiera mover la longitud del tocho, pues fíjense cómo se va haciendo más grande en X o en Y, moviéndole estas medidas, o bien en Z, si quisiéramos tener un poco más de tocho en la parte superior, pues lo ponemos, pero en este caso, simplemente lo vamos a dejar en, el valores, en los valores correspondientes, 250, 250 y 70, que son los valores del prisma correspondiente, ¿no? y bueno, pues ya lo tenemos aquí, simplemente vamos a puntos de esquina, activarlos por cualquier cosa, y le damos aceptar, aceptar. Y ya aquí se delimitan los los tamaños del tocho, los tamaños del tocho. Entonces, simplemente le damos a aceptar y ya tenemos delimitado nuestro tocho o nuestro material inicial. Y creo que con este video podemos ya practicar lo que es la parte de alinear la pieza, poner el cero pieza o el cero y poner la parte de la configuración del tocho. Espero que te haya gustado el video, si te gustó dale like, una, una, una manita positiva y nos vemos en los siguientes ejercicios.